Señores, Don Miguel podría comprar un nuevo vehículo. ¿Un Rolls Royce? El artista urbano Don Miguel lo compartió a través de la red social Instagram. lo que No pude verlo porque me tiene bloqueado. Eh, la foto de la manovilla, viste la foto? Un Rolls Royce. Un Rolls Royce. Okay. Póngalo ahí. Eh, lo que podría ser su nuevo bebé, un vehículo de right. color blanco. Neto, como, como Don Miguel te tiene bloqueado, míralo ahí. Eh, ya, lo, vehículo. lo pude ver, Miguel, ahora aquí me lo enseñaron. Ok. Un color blanco y descripción dice de la imagen. Perdón, dice Yera que es experto en vehículos, el hombre Pimentel. No, no, Yera lo que, que es, Yera, esa caja, Yera, no es, puede hablar de esos vehículos, que esa caja es antigua. Sí, es un No, ¿Qué importa que no sea la moderna? Pero es un clásico, cualquiera de las cajas de ese vehículo es un clásico. No, no, no me hablas tú de eso, que tú eres un tieto lo que tienes. En la descripción de la imagen dice que le falta par de 100 pesos pero casi casi será suyo. Sin embargo, la misma publicación, los comentarios no se hicieron de espera. Algunos le dijeron que deje de aparentar el rico y gastar el dinero. Otro le comentó que no se lo preste a vaquero, porque vaquero no arregla los vehículos. <risa> sí, se lo arregla y no, vaquero baño, no lo que venderlo. <risa> que si no tiene para comprar comprarlo nuevo, mejor no haga esa inversión para tener más líos. O sea, los valió comentarios un, un Roll Roy? entre todos esos comentarios, la artista Melimé, y no Mel, eh, son tiraderas, son muy amigos Melimé y, Mel y él. ¿Quién se sabe que.? ¿Cómo tiene... tú sabes si te, no, si te tiene bloqueado? Tú sabes que eso es personajes de ellos. ¿Quién sabe que tiene una tiradera con él? O sea, en las redes, ellos viven como su amistad se basa en estar tirándose. Le dijo: A ti no te duran los carros por querer privar en Marco Chumaca. <risa> <risa> Señores, son los de Melimer y, y Don Miguelo. Oh. Son... Yo veo aquí los precios de ese vehículo. ¿En cuánto está? Bueno, aquí está, que yo vi ahí, creo que ese. Está entre 400 mil euros por ahí. Calculamelo, dame y la 400, calculadora. 400 mil euros por ahí. Y este está de 300 mil euros. Creo que este fue el que él publicó. Sí, pero calculamelo en... en... Una no vice millón. Ahí está el vehículo que Miguel lo quiere. Calcúralo, calcúralo, 300 okay. millones. A ver, dame ver para mirarlo bien, para saber cuál es. Ese es el Phantom Consultar. Ok, exacto. Ese es el Phantom Consultar, creo yo que okay. es. Exacto, exacto. 16 es. millones. Ok, el Falto Consultar vale, ok. Aquí está el, el precio. Eh, eh, señores, es un vehículo caro. está El Phantom Consultar, cuesta unos 400 mil euros. Ay, ay, ay. Fiao, ¿con cuánto lo dan adelante? Con mil quinientos. mil es más, que más de, de 20 millones de pesos. claro. Que fiado tiene que sacarlo. Más de 20 millones de pesos. que me lo puede comprar un vehículo de eso. Que que vehículo de eso? Sí, pues, todo el mundo puede sacarlo. Puede Él sacarlo. dijo que le falta poquito para comprarlo pues en esa publicación. Ahí sabe, la gente. La mayoría de los artistas, no la mayoría de los artistas tienen muchos carros lujosos que lo están pagando. Aunque también él no está, él no tiene, él no, él no, él no está, ahora no está teniendo un gasto en mujeres ni vaina. Porque, Exacto. Y aparte el, de eso, Domingo tiene tiempo que no compra un vehículo nuevo. Él dice que tiene tira. una doctora no, de la Vega que está no, full. Y se maneja, tú la conoces, doctora, ¿cómo se llama? Dijeron, eh, No, Dijeron, eh, no, eh, tú. Ese tú, ese lello, tú no ese diciendo. Ese lío está diciendo. La ley ahora tiene informaciones. No, dije, o, dice que Don Miguel, no quiere venir a enfriarte con Domingo cuando tú sabes lo que yo dije por ejemplo, que por esa me, vaina ahí. Domingo, ¿qué? Domingo, ¿qué? Es el sí. Atención, Villalona. Ahora y la a don la regido, candidata regidora, Liz, dice que don Miguel tiene una doctora en la vega. <risa> una doctora. Una doctora. <risa> Ahorita la eh, eh. no, bloquea ella. Ahora estamos hablando de que un vehículo de a casi mí no me ha bloqueado medio millón, casi no te puede medio millón de euros. ¿eh? A mí no me va bloqueado bloquear, pues, yo, yo estoy transmitiendo lo que ella dijo. No, no. ¿Se entiende? Ah, ya la vamos a bloquear, porque don Allá Miguel no. es así, sensible. Ganco. Ahora... Ese, Rosli, ¿ahí se puede comprar ese vehículo casi de medio millón de euros? Claro que sí, ¿por qué no? Pues tiene mucho tiempo que no compró un vehículo neto. Sí. Yo, lo no yo lo que no puedo comprar. ¿Tú que sabes que tú eres cercano de él? Eh, él eh, puede, puede comprar. ¿Yera dice que no? Porque yo no sé, pues, Yeri, para Yera es, es imposible. Además, él eh, puede comprar. Está Yera le estamos dando una oportunidad aquí. Ya <risa> tiene que estarse tranquilo. <risa> ¿Qué es lo que dice Yera? Claro. Que, hubo, que hubo Don no, no tiene 20 millones para comprar un carro. Puede comprar Bien. ese vehículo. Todo está yo Y pues cobra carísimo. Comprar. ¿Cuánto cuando me Lo voy a fiesta. Tengo unos cuarto de nuevo. Un unos cuarto, como ese tipo. Vamos ¿eh? a ponerlo porque ponga lo, que lo ponga a pagar en 10 años. O 5 o menos de ahí. Él lo puede comprar. Claro. Todo, pero muchísimos artistas eh, sacan su carro fiado sí, y lo pagan. Y pagan. Porque aunque que 100 mil mensuales lo entender, debe entender ahí que lo va a sacar al CA. Tú ves. Que le falta poco sí, para comprarlo. No, puede. Pero, pero te digo, eso es lo no que puede. hay de entender. Alcal no, no lo va a comprar. ¿Por qué no? Cash él no lo va a comprar. Pero ¿por qué no? Adiós, pero Don Miguel se cae de codo y no se rompe. Pero ¿por qué no? Porque es un oy, gusto oy, de ey, él. Ey, él no pero... desbarata dinero para el público. Pero por un gusto de él. Don de Miguel es una gente que ahorra. De ahorra. ahorra. Adiós, ¿cómo que si sí ahorra? <ríe> es una piedra. No, no, que no es no, un derrochador porque se vio feo. Entonces, la, el, ah, pues de ahí es que usted tiene que aprender. De ahí para allá, que usted, usted se cae si quiere ahora. De ahí, la, ¿La vida le había dado oportunidades? ¿vale? Claro, usted le da una segunda oportunidad, usted, usted se cae si quiere. Bueno. Por, eso, le... por eso es de Pimentel y tiene que aprovechar que está <ríe> que en está, este programa. No, que claro. está, no. Y que tiene la pan para, tú sabes, la el hombre. Pa, uh, el hombre está aquí. Uh, <ríe> <ríe> Señores, vamos a una pausa y cuando retornemos tenemos aquí a Víctor Almanza, el batate, eh, bachatero de la elección no, del año. Bachatero, bachatero. Eh, bachatero, bachatero, bachatero de, bachatero, de la del año. Lo vamos a pegar, hay que hablar con él. Sí, sí, sí. ya sí. le vamos a... a la pausa y volvemos más con los osobrosos. Hey, hey.